Yo no suelo hablar de mi vida, pero cuando te voy a bailar pienso en algo que os voy a decir ahora. Yo empecé a bailar a los 13 años, en casa no me dejaban, me tuve que ir a un estudio de ballet, pero no había niños, yo era el único niño, todos eran niñas. Y cuando salía tenía que poner las mallas de las zapatillas y escondidas, porque los niños de mi colegio me llamaban marica. Eso es para nenas. Y por otra parte, mi padre me decía, cuando me preguntaba algo, Nacho, habla como un hombre. Vaya. Y yo le decía, pero si tengo 12 años, no puedo hablar como un hombre. Ajá. En los bautizos y las bodas, reuniones familiares, donde yo jugaba mucho con Ana Duato, la de Cuéntame, que las conoceréis todos. Claro, es tu prima. Pero iba a jugar con ella, es mi prima hermana, iba a jugar con ella pero iba un poco como por las esquinas porque me daba miedo de encontrarme algún tío mayor que me dijese, habla como un hombre, ¿sabes? Claro, claro, Yo he bailado desde el Bolshoi hasta el la ópera de París, Brooklyn Academy, el Metropolitan, Sydney, la ópera de Sydney y en ese cruz que acabo de escribir en el Mapamundis, todos los teatros que quedan en el centro, pues en todos, no los voy a nombrar. Mi padre, en toda mi carrera, creo que ha venido a verme bailar cuatro veces. Y cuando te veo bailar, pienso lo joven que eres. Y lo que dijiste el otro día, que quieres ganar para reivindicar el puesto del hombre en la danza. Y cuando el otro día vi a tu padre cómo te apoyaba, Yo que siempre he pasado un poco de todo y decía bueno, si no viene mi padre es porque está muy ocupado, pero ahora pienso qué cosas más grandes me he perdido. Sigue adelante porque sé que lo vas a conseguir. Qué, bellísimo, qué suerte que Nacho. habéis nacido en una España libre, una España democrática, y no la que me tocó vivir a mí. Bravo, qué bonito Bravo, Nacho.